Contacto Diario en el día de hoy. Reiterar que hoy es jueves y estamos a 15 de octubre del año 2020. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Antigua, como cada jueves. Señor, saludo, bienvenido a Contacto Diario. Gracias. Aquí dispuestos a compartir con ustedes de... noto, de... lo, lo noto como Lo noto como muy descansado, Antigua, como relajado, ¿qué sé yo? ¿Eso es la bonanza o.? No, la tranquilidad espiritual. Así así, así se llamaba una película, bonanza. Bueno. Sí, muy bien. Decía yo yeah. que vamos a darle unas pinceladas a unos cuantos temas, ¿verdad?, que hay que están en la palestra pública. Y ayer, precisamente cuando nos íbamos a despedir, Sergio recordará que nosotros eh, tocamos un tema. Y a mí, en lo personal, me ha llamado mucho la atención. Y es el caso, por ejemplo, del acuerdo antiguo. Y Sergio Romero y amigos televidentes que se firmó en el día de antes de ayer, entre el Ministerio de Turismo, entre Naciones Unidas, la DNCD y la Asociación de Dueños de Hoteles de la República Dominicana, con el objetivo de tratar de impedir que se reduzca o de, que desaparezca la venta de droga en polo turístico en la República Dominicana. Do, que una, una acción que yo la, la aplaudo y la veo muy bien, pero donde yo entiendo que eh, donde yo entiendo ¿verdad? que se debe también eh, ser más agresivo, ese mismo acuerdo, esa intención, esa acción del Ministro de Turismo también, entiendo, debe llegar a otros sectores de la vida nacional, por ejemplo, y eso es público, la Policía Nacional, la DNCD, a cada rato los medios de comunicación describiendo la cantidad de puntos de droga que hay en la República Dominicana, Dónde están? No, hubo un jefe de la policía que hizo una rueda de prensa para decir la cantidad Correcto, que hay. Entonces, ¿Dónde están ubicados? <ríe> Eso me llama la atención, Antigua y Sergio, de que Turismo esté involucrado en esa actividad. Yo me pregunto, ¿por qué también de las demás autoridades no se preocupan por hacer una acción como esta en pro de que pudieran desaparecer también los puntos de droga que existen en la República Dominicana? Mira, o disminuirlo. Lo primero es que hay que aplaudir la, la disposición, hay que considerarla como buena, la iniciativa sí. de, la, de las dos reuniones o acuerdos que firmó el Ministerio de, de Turismo con el PNUD y con la dirección de el PNUD o sea, son dos acuerdos, el PNUD y la y la y la, y la, y la Dirección General de, de Drogas. En esa parte es aplausible. Ahora, donde yo pienso que pudiera cuestionarse o revisarse es en el, desde el punto de vista de la responsabilidad y las competencias que han dado origen a la creación de la DNCD. O sea, indica que la DNCD estaría enfocada solamente en el tema de trabajar el tema de droga en turismo porque el director de turismo, el ministro de turismo, ha, gesta, ha gestionado estos acuerdos te apoyo. Ahora, tal como tú decías y confirmaba el, el, el doctor, eh, hay un, nosotros tuvimos un flamante director de, de, la, de la director policía. de droga sí. que dijo que habían sí. 40 mil puntos de droga. En sí. mi casa me enseñaron yo desde muy pequeño que cuando un comerciante hace un inventario y dice que tiene, 40, sabe todo, ¿no? dice que tiene 40 latas de pica-pica en las góndolas, es porque él sabe dónde están las 40 eh, eh, latas de pica-pica. Porque él no puede decir, ahí hay más o menos, no, no. Si es un inventario, y la contó, de forma que la dirección de drogas tenía en ese momento, en la sí. persona de ese director, cuantificado, y he identificado dónde estaban cada uno de esos puntos de droga. Bueno, pues ser 40.000. Él no, él no dijo más o menos. Él dijo 40.000 puntos de drogas. Dos. Hay mm. un, un director de la DNCD, creo que de San Cristóbal, que lo mataron supervisando un punto de droga. ¿Te recordarán? Maní. Eso? Maní. Que lo mataron saliendo en un enfrentamiento con un dueño, un empresario de un punto de droga. Y... La, la información que dio la policía fue que él estaba en su trabajo de supervisión de un punto de droga lo que se supervise lo que es legal pero era para hacerlo desaparecer o destruirlo ¿no? no, pero es que tú no supervisas pero lo era, ilegal la, la, lo la, ilegal no se supervisa porque está supuesto a no, no existir jamás. eran las operaciones que fue a supervisar? y ahora, eh, también, ya más reciente aquí, escuché a, a un policía un jefe, un oficial de la policía de aquí Decir que se mató un muchacho, un joven, sobrino de IA. Un muchacho que matá, se murió. mataron dos, hace como dos semanas. Uno que lo mataron... ¿El Carlito, el retom... Carlito que sigue, ¿qué? ¿El, el... sí o qué. Sí, el, el... sí, sí. Y entonces un sobrino de ese se sí, dio un tiro, me... sí, según sí. la policía, se suicidó. Sí. Entonces el, el, el representante de, de dar la información de la policía dice que esta persona... Que se suicidó Manipulando, o sea, accidentalmente Manipulando un arma de fuego Ejercía la función de seguridad Del punto de droga mm -hmm. Seguridad de un punto de droga Y entonces manipulando una pistola un arma se mató entonces, De forma que la, la autoridad Con esos tres casos Y los miles que hay Con, con esos tres casos Podemos Decir que la autoridad Conoce, maneja, controla, supervisa Y tiene informaciones De ese tipo De, de, de, esa, de esa actividad entonces, ilícita Entonces es, eh, lo que yo planteo entonces, Es más fácil entonces Antigua También eh, eh, abrirle eh, eh, O sea hacer una acción como esa Así como ha tenido la iniciativa El ministro de turismo También se puede extrapolar ya A otros sectores de la sociedad dominicana Por eso con te un digo objetivo. Son tres aristas una que debemos felicitar, la iniciativa del Ministerio de Turismo. La, la, la parte negativa, que es la de los tres casos que he expuesto, donde la autoridad responsable de limitar, impedir o controlar el, el, el manejo de ese negocio, que es la D Porque eso va a desaparecer... Es, es negativo. Esa, y lo, esa parte y, negativa va a desaparecer. Y la, cuando se, cuando y la se... tercera pata de esa mesa pudiera ser entonces los demás ministerios o ministros se motiven con la iniciativa del director de, de, del ministro de Turismo y se un el mundo y se, se masifique esos acuerdos y entonces se haga acuerdo con las instituciones de San Francisco de Macorís y la DNCD para atacar de conjunto la la, la, la, el, el tráfico y consumo de drogas. Pero que... que se haga eh, ese mismo acuerdo con salud pública Exacto. debe ser una acción exactamente donde estén involucradas esas instituciones para que realmente lo pueda, ser efectiva, es que, oye, pueda ser efectiva la acción lo correcto es que no hubiera que no hubiera que eh, de haberse de, de, o sea no hubiera tenido que hacerse acuerdos eh, unilaterales o sectoriales sí. porque sí. que la DNC de dice dirección nacional de control de droga entonces ese es el órgano según la ley, una ley especial creada para eso, que da responsabilidad y competencia a ese órgano para limitar, impedir Pero, eh, la, el tráfico de drogas en la República cual, Tal cual, dicen las siglas, ellos hacen su labor. Controlan. Sí, controlan. Claro. Ellos son los que dirigen, controlan. Después, sí, ¿Cómo claro. dice? Dirección Nacional, nacional de, de Control, control de, de, drogas. de Drogas. Ellos se van a la mm. tercera palabra. ¿Qué hace la Dirección sí. General de INESPRE? Si hiciera sus funciones. Controla los precios. Controla ¿no? los precios. Ok. Entonces... Si no te... O sea, que le no hay que cuando, que, cuando hay un producto que se está vendiendo a un sobreprecio, sería mm -hmm. lo de ahora que, que hace más esa, esa función pro, pro consumidor. Exactamente. Sí, que sí. controla control eh, el, el manejo de los o, precios en el mercado O no es eso lo que dice, Dirección Nacional de Control de Drogas Bueno, pero yo debo decirte que esa ley es, es del 88, 50-88 originalmente, creo Y yo tengo todo ese tiempo y no me había dado cuenta que realmente Ellos están haciendo el papel que le manda el nombre de la claro institución que sí. lo, lo que significa la sigla lo es. De forma que lo que hemos estado perdidos en todo este tiempo somos, somos nosotros, nosotros. Le tocaba, antes de, de antigua tocaba un tema y se refería a los, a los bonos navideños y a las canastas sí, claro. que cada año es una costumbre eh, que, que el que gobierno hay. de turno ¿verdad? se involucre y que le haga llegar esas, esos bonos, esas canastas a, la, a los empleados eh, públicos eh, sobre todo y el gobierno acaba de anunciar que no habrán, prohíbe a, los, a, los, a las instituciones estatales adquirir bonos navideños con tales fines, producto de la situación que vive el país en términos económicos. La intención es buena, sí. pero la contradice la realidad. ¿A quiénes le dice el, el, el honorable presidente de la República, a quiénes le, le pide, le plantea, que no hagan esos regalos en Navidad ¿A qué tipo de gente? A los funcionarios entre sí que se regalan canastas claro. sí. sí, eso es. Porque va, no va a haber canasta de la que distribuyen En la gobernación anterior aquí o, o en, en, la, en, en, en la fortaleza No va a haber de de, regalos de ese tipo Asumo que precisamente a ese que se refiere Pero además hay gente antigua Por pues, eso que usted plantea tiene toda la lógica del mundo que la intención es buena, ¿verdad? Pero se contradice porque ya hubo gente que recibió su canasta por adelantado. Hoy, oh, ya. Yeah. No, y antes, pero, pero eso, es, eso es Semana Santa. ¿viste? Pero, eh, y, vean, que nosotros no se supone que debemos estar mínimamente actualizados. No, pues yo no. Y no, ah, pues, no ah, refleja, y yo, la, no prensa, no, no refleja eh, la prensa en el día de hoy que de 32 senadores, 30 recibieron, ah, eh, retiraron... El, el, el, ah, el barrilito el así no, ah, sí, ya, ya, Entonces qué ya, ya, significa eso, ya, ya. que ya recibieron su canasta por adelantado Mira pero mm. Y ¿qué? de dónde salen esos recursos ¿De ¿no era, sí, de, ¿no? Del mismo fondo común De la zarca del estado No es de ahí entonces Se puede interpretar que en octubre Ya los senadores recibieron su canasta por adelantado Excepto Eduardo Estrella y Antonio Tavera Mira, lo que yo pienso es que, que no? si se quiere, el error estuvo en el inicio, en la génesis de la instauración del gobierno. Y lo planteamos aquí y en otros escenarios. Lo que debió haber hecho, entiendo yo, el presidente de la república, debió haber sido ajustarse a una ley 105.13 que restringe el sueldo a no más de, 500, pesos, de 450 mil pesos y lo recibe el presidente de la república. Por ahí, cuando, llega, por cuando llega y se instaura el gobierno Con un funcionario Nombrado por decreto Con 1.500.000 pesos de sueldo Se inhabilita a pedirle a los demás funcionarios Tener un sueldo de 900, 800, 300, mil pesos Se inhabilita De igual manera Si se instaura este congreso Con los mismos privilegios Normas y reglamentaciones Del, del congreso anterior Como que se vería hasta feo que a estos, después que tienen un mes o dos meses ahí, tú le digas que no reciban lo que los otros recibieron. Entonces, debió haber sido la, esa ley 105.13 para el Ejecutivo, para el Legislativo y para el Judicial, pero también a un Ministerio de, de, de, de Recursos Humanos, el MAP, Ministerio sí, de Administración Pública, Pública. Que, se, que, que es el que regula ese tema del, del salario. Entonces, sí. ahora... Yo te digo, lo como que, que yo, yo me atrevo que, a validar lo que, que el senador de, de aquí reciba lo mismo que recibió el, el senador anterior, porque ya se dio la oportunidad. Lo que pasa de que es antigua se me... que estamos diciendo que hace 50 y pico de días atrás, 60 y pico de días atrás, donde eso se cuestionaba. Entonces, eso es lo que realmente a mí me, me choca. O sea, usted no puede decirme hoy, que es jueves, cuestionar eso para el sábado cuando lo corresponde <coughs> a usted, entonces tú defenderlo por ejemplo, y el caso que ha llamado mala atención, el caso de Farid Raful que fue la, lo cuestionaba, hablaba del barrito no, pero cuestionado por el cantaleteo que, que ella hizo en su promoción como senadora esa decisión de que los legisladores manejaran esos recursos fue tomada en tiempo del PLD cuando manejaban el Congreso Nacional ¿verdad? Que era cuestionado por la oposición, por la que hoy es el gobierno y que ayer era la oposición. Eso era cuestionado, que ese barrilito y ese cofre, eso había que eliminarlo de nuevo, por todas. Pero no tenían el aval ni la, ni la, ni la fuerza para eh, empujar, aupar esa, esa, esa intención que ellos tenían. ¿Saben no. que guitarra y violín son instrumentos, pero no son Hoy ocupantes. es diferente. Hoy lo que decíamos, hoy la senadora Farideh Raful... Va a, re, eh, a reorientar sí, sí, el uso. Sí, reorientar. Yo estoy de acuerdo que ella está diciendo, ya, ya, ya sabe lo que dice. Pero para a, a, <risas> aceptando como bonito y válido recibir esos recursos. no Faride. No solamente Faride. 30 de los senadores. O sea, 31 de los senadores aceptaron recibirlos, O sea, que sin ningún tipo de problema. Entonces ahí es que está el asunto, antiguo. Ayer era malo, ayer era malo, hoy es bueno. Lo que sucede es lo que te digo. Es que es una estructura. ¿Qué es lo correcto? Bueno, no hubiera que el, el senador no tuviera que dar caja de muerto, porque hubiera una funeraria municipal que lo supliera, auspiciada por el propio gobierno dominicano. No es posible que un senador o un diputado tenga que eh, eh, asumir la responsabilidad de construirle una casa a una familia pobre que se le quemó eh, el, el, la, la casa donde él vivía eh, en un barrio...